¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars, nueva actualización, actualización navideña que mete Crash of Cars todos los años y bueno, vamos a ver ahora de qué se trata, como veis ahí aparece ya el trineo, trineo que llevan ya muchos años metiéndolo en el juego y nada, vamos a empezar viendo todo lo que hay, como puede ser, coche fusionado, siempre hay uno nuevo, como veis ahí abajo me aparecen 25, yo tengo 23 puesto que el de la pasada actualización no lo conseguí tener por la razón que os voy a contar ahora y es que no me ha salido un coche el coche Fluid oh, he estado intentándolo un montón y no lo he podido conseguir así que vamos a pasar de momento de esta torreta que creo que se llamaba así ese coche fusionado y tenemos aquí este nuevo coche fusionado que no sé cómo será pero tiene pintaza necesitamos un regalo que ahora os diré ¿Cómo se consiguen si no lo sabéis? Para los que seáis veteranos imagino que ya os haréis una idea Y nada, tenemos todos los coches que se necesitan Camión de basura, camión de misiles y montacargas Necesitaremos que nos salga ese regalo Y luego no sé si maximizarlo en cajas Como iba diciendo, tenemos aquí este árbol navideño El cual deberemos de ir completando Recolectando madera, metal, tornillos, bolas navideñas hasta conseguir llegar a esa estrella de lo alto del árbol la cual nos dará una recompensa mejor tenemos varias fases bueno, ir recolectando chicos ya sabéis que os van a dar ese coche que se necesita para fusionar ¿Qué más cosas os van a dar esos regalos como he podido ver antes tenemos nuevas pinturas pinturas especiales esta es brutal chicos, está guapísima a mí me encanta, es uh, como muy del espacio está muy guapa con esa animación, la verdad que me parece de las mejores o la mejor del juego ahora mismo tenemos esta un poco bola disco que tiene un poquito de animación también que está muy bien y por último esta que me gusta menos que es... es un gofre ¿no? si tuviera que elegir entre la del cofre y esta quizás me quedaría con esta, de la que ha habido mucho hate, porque bueno, 20 millones de destrucciones que te den Solamente esta pintura es un poco F, chicos. Pero nada que envidiar a esta y quizás a la bola disco. Para mi opinión, mucho mejores. Y mucho cuidado, chicos, porque sí que hay algo que me emociona. Que bueno, que me alegra un montón. Y es que hayan metido esta nueva legendaria. Llevábamos un montón de tiempo sin nueva legendaria en Crash of Cars. Pero un montonazo. Y ya la han metido. Esta. Galaxia Coche legendario que ralentiza Dos enemigos hasta 5 segundos Vale 350 gemas 350 gemas que tengo Como veis ahí he abierto muchas máquinas Tengo 850 gemas Me sobran gemas Para poder comprar esta nueva legendaria Que si queréis verla Bueno va a estar muy chido Suscribiros al canal Reventarme de verdad El botón de like y por, por supuesto, darle a la campanita Para que mañana cuando suba el vídeo Porque lo voy a subir mañana Y va a estar muy, muy, muy fachero el vídeo ¿eh? Os notifique Darle a la campanita, ¿eh, chicos Insignias, parecen que hay Las mismas de siempre, estas son las que yo tengo No sé si habrá que conseguirla Primero para que luego te aparezca Coches nuevos, pues Dos comunes Dos raros que bueno, ya sabéis que tendréis que ir Abriendo ese árbol para conseguirlos Épico, a ver Épico, nada, bueno Aparece ya por fin, Supernova En máquinas, ya era hora Y la nueva legendaria que Mañana la tendremos en el canal, así que Campanita chicos, campanita, aparece por aquí Arriba si queréis recolectar Todos esos materiales Para reclamar los premios Bueno, las bolitas en los En las partidas normales Mira, aquí por ejemplo te aparece Si le das Las bolas de navidad Bueno, los materiales Que se consiguen en cada mapa Pues porque que en cada mapa se consiguen Distintos materiales Bueno, ya se me olvidaba Hay un no, bueno, nuevo mapa Está de vuelta el Valle Helado chicos Mapa de Crash of Cards Que quitaron hace mucho tiempo, no sé por qué Bueno, sí. me doy una ligera idea De por qué lo quitaron Y es que bueno, apareció un tren que no sé si aparecerá ahora por aquí antes apareció un tren. Aparecerá. Bueno, tú te metías en esta partida y te podías subir en el tren, chicos. Hay un vídeo en mi canal que, uno explicaba que si te subías en el tren, pues, bueno, como pasaban por ahí coches, los destruías, ¿vale, chicos? Los matabas, entonces podías conseguir muchos cometidos de los coches. Antes había también como una estación en la que paraba el tren, paraba en un lado del mapa y en el otro hay un vídeo por ahí en mi canal que lo explica todo bueno, en el que te subías, te subías en el tren y nada, a dar vueltas por el mapa mientras los jugadores iban siendo destruidos pues se cruzaban por las vías y bueno, y era un bug, una cosa que arregló Crash of Cards Ahora es mucho más difícil conseguir insignias Y nada más chicos, os dejo con esta imagen Del mapa helado y este trineo Que define mejor que nada Esta Navidad de Crash of Cards Y nada, voy a subir este vídeo para avisaros Más que nada de que hay nueva actualización Y mañana sí que sí Estaros muy atentos Porque la legendaria que se viene Va a estar muy guapa Like, suscríbete, campanita sobre todo Para que mañana no te pierdas el vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo de Crash of Cards Ya, hasta pronto